saludos soy israel Banquera y en esta hora vamos a optimizar un archivo pdf este archivo está pesando 2.37 MB y supongamos que la página donde necesitamos subirlo solicita que pese menos de 2 megabytes entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar clic derecho sobre el archivo, abrir con Nitro Pro 10. En la descripción de este tutorial les dejo un, el enlace de un video para que instalen el programa con facilidad. Entonces lo único que vamos a hacer es darle clic en archivo, optimizar PDF y aquí escogemos la opción que mejor nos convenga. Aquí es para comprimirlo, vamos a dejarlo en tamaño reducido. Acá usted lo pueden personalizar, pero en este momento lo vamos a dejar así. Vamos a dar clic en optimizar y vamos a darle clic en aceptar. El archivo ya está optimizado, ya podemos cerrar aquí. Vamos a darle clic en cerrar todo. Eh, nos pregunta que si queremos guardar los cambios, vamos a darle clic en sí y vamos a guardarlo con otro nombre vamos a ponerle 2 y damos clic en guardar entonces aquí nos quedan los dos archivos con la misma resolución pero con, miren si lo abrimos miren el texto de este y abrimos el de acá que fue que eh, optimizamos y miren que tiene la misma calidad listo pero vamos a mirar el peso de este Miren que allá abajito nos sale que es 2,37 MB. Y este nos sale 1,23 MB. Si le damos clic derecho propiedades. Miren 1,23 MB. Lo hemos optimizado. Y de esa forma podemos subirlo donde querramos. Y saben que le pueden bajar aún más el peso en las opciones que salieron abajito. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.